Hola, espero que te encuentres bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Te voy a platicar de un tema muy interesante que estoy seguro les va a encantar. Diagonales de polígonos irregulares. Antes de comenzar recordemos unos conceptos básicos. Aquí tengo un polígono irregular. Se domina polígono irregular a una figura geométrica que debe cumplir al menos una de las dos condiciones. Primera condición no todos los lados del polígono son de igual tamaño de igual tamaño entonces eso significa que este lado y este lado y todos los lados del polígono no necesariamente deben de ser de igual tamaño con uno que sea diferente ya es polígono irregular condición número 2 no todos los ángulos del polígono son de igual tamaño eso significa que este ángulo o todos los ángulos del polígono pueden ser de diferente tamaño. Pero con uno solo, con un solo ángulo que sea diferente, ya es un polígono irregular. Entonces va a ser un polígono irregular si cumple la condición 1 o cumple la condición 2 o cumple las dos condiciones. Con uno ya es polígono irregular. Una diagonal es un segmento de recta que une dos vértices no consecutivos, dos vértices no consecutivos de un polígono. Veamos el primer ejemplo de diagonales de polígonos irregulares. Tengo cuatro polígonos irregulares, un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono y un hexágono, de los cuales vamos a trazar las diagonales desde un vértice después de encontrar las diagonales de un vértice vamos a determinar cuántos triángulos se forman en, con esas diagonales y por último, como ya hicimos eh, o encontramos las diagonales desde un vértice ahora vamos a encontrar las diagonales de todos los vértices para encontrar el total de diagonales bueno, empezamos con el triángulo el triángulo tiene uno, dos, tres lados tres lados las diagonales de un vértice bueno vamos a empezar a enumerar los vértices y en este caso vamos a trabajar con el vértice 3 del 3 al 1 no se pueden trazar porque son consecutivos del 3 al 2 no se pueden trazar porque son consecutivos cambiamos de vértice ahora el 2 del 2 al 3 no se pueden trazar porque es consecutivo del 2 al 1 tampoco se puede trazar porque es consecutivo cambiamos de vértice del 1 al 3 no se pueden trazar porque es consecutivo. Del 1 al 2 no se pueden trazar porque es consecutivo. Entonces no tenemos diagonales desde un vértice. Números de triángulos que se formaron. Como no hubo diagonales, entonces nada más tenemos un triángulo, el que se está observando. Totales diagonales no se pudieron formar ninguna diagonal, por lo tanto tampoco hay diagonales totales. Pasamos al cuadrilátero, 1, 2, 3, 4 lados, diagonales desde un vértice, vamos a empezar a enumerarlos, 1, 2, 3, 4, vértices, vamos a empezar a trabajar con el vértice 1, el vértice 1 al 4 no se puede trazar porque es consecutivo. Del 1 al 2 no se puede trazar porque es, porque es consecutivo. Del 1 al 3 sí se puede trazar porque no son consecutivos. Entonces tenemos una diagonal. Solamente una sola diagonal por vértice en el cuadrilátero. Bueno, número de que se forman: 1 y 2. Dos, dos triángulos. Total de diagonales. Entonces vamos a trazar la diagonal en cada uno de los vértices. En el vértice 1 solamente se formó 1. Por lo tanto en cada uno de los vértices va a haber solamente una diagonal. Vamos a empezar ahora con el número 2. Con el vértice 2. Del vértice 2 al vértice 1 no se puede trazar porque es consecutivo. Del vértice 2 al vértice 3 no se puede trazar porque es consecutivo. Del vértice 2 al 4 sí se puede trazar. Porque no es consecutivo. Bueno, entonces ya tenemos dos diagonales que no se repiten. Y ahora del vértice, del vértice 3 al 4 no lo podemos trazar porque es consecutivo. Del vértice 3 al 2 no se puede trazar porque es consecutivo. Del 3 al 1 sí se puede trazar, pero ya está duplicado. Pasamos al 4. Al, del 4 al al 1 no se puede trazar porque es consecutivo. Del vértice 4 al 3 no se puede trazar porque es consecutivo. Del 4 al 2 sí se puede trazar, pero ya está duplicado. Ya ya veríamos dos duplicados. Entonces tenemos en total cuántas diagonales. 1, 2, 3, 4. Cuatro diagonales. Pero de las que no se repiten son dos. el 1 al 3 y del 2 al 4. Nos tenemos 4 entre 2. Para quitar los duplicados me, nos da número 2. Dos. dos diagonales totales del cuadrilátero. Pasemos al pentágono. 1, 2, 3, 4, 5 lados tiene el pentágono. Diagonales desde un vértice. Bueno, vamos a empezar a enumerarlos. 3, 4 y 5. Vértices, vamos a empezar a trabajar con el vértice 1 para encontrar las diagonales de ese vértice Del vértice 1 al 2 no se puede trazar porque es consecutivo Del vértice 1 al 5 no se puede trazar porque es consecutivo Del vértice 1 al 4 sí se puede trazar Y del vértice 1 al 3 sí se puede trazar porque no son consecutivos ¿Cuántas diagonales tenemos? 1 y 2, dos. dos diagonales Número de triángulos que se formaron de las diagonales desde un vértice, 1, 2 y 3. Total de diagonales del polígono, del pentágono. Entonces, si ustedes observan, eh, en este vértice tenemos dos diagonales. Por lo tanto, en cada uno de los vértices se van a formar dos diagonales. Vamos a ir contando las diagonales que se repiten. Entonces, del 2 al 1 no podemos trazar porque es consecutivo. Del 2 al 3 no se pueden trazar porque es consecutivo. Del 2 al 4 sí se pueden trazar. Y del 2 al 5 sí se pueden trazar porque no son consecutivos. Entonces, llevamos 1, 2, 3, 4. 4 que no se repiten. Pasamos al vértice 3. Del 3 al 2 no se pueden trazar porque es consecutivo. Del 3 al 4 no se puede trazar porque es consecutivo. Pero del 3 al 1 sí se puede trazar, pero ya llevamos una repetida. Del 3 al, al 5 sí se puede trazar porque no es consecutivo. Entonces ya llevamos, sin repetir, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 5 ahora vamos, a vamos a con el vértice 4 del vértice 4 al 5 no se puede trazar porque es consecutivo del 4 al 3 no se puede trazar porque es consecutivo del 4 al 2 sí se puede trazar y ya llevamos dos repetidas ¿Mm? del 4 al 1 sí se puede trazar pero porque no son consecutivos y ya llevamos tres repetidas ¿Mm? Tres duplicadas pasamos al vértice 5 del 5 al 1, sí, no se puede trazar porque es consecutivo. Del vértice 5 al 4, no se puede trazar porque es consecutivo. Pero sí se puede trazar del 5 al 3, pero con este llevamos 4 duplicadas. Del 5 al 2, sí se pueden trazar porque no son consecutivos. Pero ya llevamos 5 duplicadas. Entonces son 5 duplicadas. Si contamos las cantidades de diagonales, son 2, 4, 6, 8 10 y como son 5 duplicadas dividimos los 10 entre 2 y nos da 5 entonces tenemos diagonales totales 5 pasemos al hexágono, el hexágono tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Vamos a usar a enumerarlos para encontrar las diagonales desde un vértice. 5 y 6. Bueno, son 6 lados del hexágono. Vamos a empezar a trazar la diagonal. Vamos a empezar a trabajar con el vértice. 5, Vamos a hacerlo con el vértice 5 Entonces el vértice 5 al vértice 4 no se puede trazar porque es consecutivo Del vértice 5 al 6 no se puede trazar porque es consecutivo Del vértice 5 al 3 sí se puede trazar Del vértice 5 al vértice 2 sí se puede trazar y del vértice 5 al vértice 1, sí se puede trazar. Entonces, observen que este, esta diagonal es la primera que sale de la figura externa a la, al polígono. Entonces, ¿tenemos cuántas diagonales? 1, 2 y 3. Tres. tres diagonales. ¿Cuántos triángulos se forman? 1, 2, 3 y 4 cuatro triángulos desde un vértice. ¿Total de diagonales de ese polígono? Bueno, ya tenemos tres del vértice 5, 1, 2 y 3. Entonces, por lo tanto, en cada uno de los vértices va a haber tres diagonales. Del vértice 4 al 5 no lo podemos trazar porque es consecutivo. Del 4 al 3 no lo podemos trazar porque es consecutivo. Del vértice 4 al 6 si sí lo podemos trazar porque no es consecutivo. Del vértice 4 al 2 si sí lo podemos trazar porque no es consecutivo. Y del vértice 4 al 1 si sí lo podemos trazar porque no es consecutivo. Entonces ya llevamos 6, 3 de este, del vértice 5 y 3 del vértice 4. Bueno, pasemos al vértice número 3. Del vértice de número 3 al 4 no se puede trazar porque es consecutivo. Del vértice 3 al 2 no se puede trazar porque es consecutivo. Pero del vértice 3 al 5 sí se puede trazar porque no es consecutivo, pero ya tenemos una duplicada. ¿no? Una. Ahora, del vértice 3 al, 2, al 6 sí se puede trazar porque no es consecutivo. Del vértice. 3 al 1 y sí se puede trazar porque no es consecutivo entonces ya llevamos cuantas ¿Mm? son 7, 3, 6 3, 6, 7, 8 ya llevamos 8 entonces continuamos con el vértice 2 el vértice 2 al 1 no se puede trazar porque es consecutivo del vértice 2 al 3 tampoco se puede trazar porque es consecutivo del vértice 4 no se puede bueno si sí se puede trazar porque es con, porque no es consecutivo pero ya estamos haciendo otra duplicada y del vértice 2 al vértice 5 ya lo estamos duplicando ¿Mm? entonces falta otra del vértice 2 al vértice 6 ¿Mm? Pasamos al último vértice, del vértice 1. Del vértice 1 al 6 no se puede trazar porque es consecutivo. Del vértice 1 al 2 no se puede trazar porque es consecutivo. Pero si sí se puede trazar del vértice 1 al 5, pero ya estamos duplicando. Del vértice 1 al 4 también se puede trazar, pero ya estamos duplicando. Del vértice 1 al vértice 3 sí se puede trazar, pero ya estamos duplicando. En total, de. De diagonales son 3 por cada uno de los vértices. Entonces son 3, 6, 9, 12, 15 y 18. 18. Y lo dividimos entre 2 para quitar los duplicados. 18 entre 2 a 9. Entonces tenemos 9. Total de diagonales de, del polígono hexágono, 9. Ahora nos falta nada más encontrar este... Las diagonales de un polígono irregular de n lados. El número de las de un polígono de n lados es n. Si ustedes observan, para encontrar las diagonales de un, desde un vértice, vamos a tener esta relación, 3, vamos a hacer la resta, 3 menos 0, 3. 4 menos 1, 3. 5 menos 2, 3. 6 menos 3, 3. Entonces, el número de lados menos 3 número de lados menos 3 que este menos 3 es el, el vértice que estamos trabajando y los dos consecutivos que tiene ¿Mm? pasamos al número de triángulos desde un vértice volvemos a hacer la comparación del número de lados con el número de triángulos que se forman hacemos la resta 3 menos 1 2 4 menos 2, 2, 5 menos 3, 2, 6 menos 4, 2. Entonces el número de lados menos 2. Entonces tenemos el número de lados menos 2. Y las diagonales totales, eh, como utilizamos eh, el número de vértices, el número de diagonales que salen desde un vértice, pues n menos 3. Pero como ocupamos todos los vértices de cada uno de los polígonos irregulares, entonces tenemos que multiplicar por la cantidad de vértices. Entonces en este caso sería n y lo dividimos entre 2 para quitar los duplicados. Bueno, ahora ya no nos falta comprobar que si no es, que nuestra representación general sean correctas. Empezamos. N para el triángulo, N es tres lados, tiene tres lados, entonces tenemos 3 menos 3, esto es igual a 0, correcto, nos da el mismo resultado. El del cuadrado, el número de lados es 4, N es 4, menos 3, esto es igual a 1, nos da el mismo resultado, estamos bien. El pentágono el número de lados es 5, entonces n es 5. Menos 3, esto es igual a 2. Muy bien, nos da el número 2. En el hexágono el número de lados es 6, entonces n es 6. Menos 3, esto es igual a 3. Nos da el mismo resultado, nuestra, nuestra representación general es correcta. Ahora vamos a sacar la representación general del número de triángulos desde un vértice vamos a comprobarla entonces en este caso n del triángulo el número de lados es 3 menos 2 es igual a 1 entonces nos da el resultado correcto número de triángulos del cuadrilátero es 4 que es el valor de n menos 2 es igual a 2 nos da el número correcto perfecto el pentágono el n es igual a 5, menos 2, esto es igual a 3, nos da el mismo resultado, perfecto. El hexágono tiene 6 lados, entonces n es igual a 6, menos 2, esto es igual a 4, perfecto, nos da el mismo resultado, entonces nuestra representación general es correcta. Ahora pasamos al total de diagonales, el total de diagonales es N, que es el número de lados, por N, que es el número de lados, menos 3, sobre 2. Entonces, para el triángulo es N, el número de lados es 3, por N, 3 menos 3, entre 2. Entonces, 3 menos 3 es 0, por 3, 0, entre 2. Esto es igual a 0, por lo tanto, nuestro resultado es correcto. Pasamos al cuadrilátero: suene cuatro lados, entonces n es igual a 4. 4 menos 3, entre 2, 4 menos 3, 1. Por 4 es 4. Entre 2, esto es igual a 2. Nuestro resultado es correcto. Pasamos al pentágono. Tiene 5 lados, n es igual a 5. Entonces tenemos que 5 por 5, menos 3, entre 2. Resolvemos siempre primero lo que está dentro del paréntesis. Entonces en este caso cinco tres, es 5 menos 3, es 2. Por 5, 10. Entre 2, es igual a 5. Nos da el mismo resultado, perfecto. A nuestra ecuación... Nuestra representación general es correcta. Vamos por el último, por el hexágono. Entonces tenemos que el, el, el hexágono tiene 6 lados. Entonces n es igual a 6, n es igual a 6. Entonces tenemos que 6 por 6 menos 3 entre 2. Esto es igual a 6 menos 3. Primero hacemos o resolvemos lo que sale dentro del paréntesis. 6 menos 3 es 3.